¿Qué pasa conmigo? ¿Qué ha pasado conmigo? Springtrack. ¿Por qué hiciste eso? No lo sé ¿A qué te refieres? ¿Quién eres tú? Estás de acuerdo al plan. Mátalo. ¿Qué coño estás haciendo? Es él. ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? ¿Me vas a contar quién es él? ¿Entonces quién es? ¿Realmente quieres saber? Sí, entonces quién es. También, pero algo está mal por lo que estoy sintiendo. ¿A qué te refieres? Que alguien nos está controlando y sé quién puede ser. ¿Quién? Shadow Freddy. ¿Y?